Hola amigos, paisanos, ¿cómo va la vida? Bueno, yo soy Piero, que voy a estar en el Teatro con Subsidio, estamos muy contentos, y la verdad que, bueno, están todos invitados, esperemos que se, hablan, que se abran las otras funciones, pero estamos muy, muy felices de reencontrarnos otra vez y de decir que todavía no hicimos lo mejor. Volver a, a Colombia siempre... Por suerte, encontramos muy buenas excusas. Eh, conocemos Colombia muchísimo, la recorremos. Tratamos de, de mimarla un poco, porque ha tenido épocas muy fuertes y hemos ido a lugares muy especiales, que nos parece eh, tomar conciencia de lo, que, de lo que ha pasado y lo que, de lo que está pasando, digamos. Y con, con toda la esperanza de, de que de acompañar todo eso, estamos muy felices de, de volver a ver los paisanos en Bogotá, en este caso, pero estamos recorriendo todo el tiempo, por suerte. América es el último trabajo y estamos muy contentos porque hemos ido recorriendo América constantemente, desde México, Estados Unidos, para abajo, y realmente hay una... Hay de todo un poco, pasa de todo un poco, y la idea es que, bueno, nos iban surgiendo ideas y canciones, y aparece este disco como América Nueva, como América, donde, digamos, uno tiene, le, le, le, le pega distintas miradas a una un América que, que por ahí está renga, por ahí está feliz, por ahí no, que va, que viene y que tenemos que acompañarla. Sola América no se hace, al contrario, se deshace. Tenemos que hacerla entre todos. Bueno, me piden que lo invita con subsidio, y yo no sé porque se vendieron todas las que había, están tratando en este momento de poner otra función, ojalá. Así que nos vemos, pero pero si Dios quiere, vamos, a, a ver, vamos y venimos muy seguido, así que nos seguiremos viendo y todavía no hicimos lo mejor. mi querido viejo ahora ya camino